La formación de la opinión pública es fundamental y ahora nadie puede decir que está desinformado. Frente a los medios hegemónicos tienen ahora ustedes los medios que pueden encontrar en internet. Allí pueden escuchar todas las campanas. El que no escucha todas las campanas es porque no quiere.